Continuamos con esta serie de vídeos relacionados con la memoria. En esta ocasión hablaré sobre la memoria implícita Para empezar comentaré un poco los puntos que trataré durante este vídeo. En primer lugar intentaré dar una definición de la memoria implícita en segundo lugar hablaré sobre el concepto de priming en tercer lugar hablaré sobre el paradigma más utilizado para evaluar la memoria implícita aquí me haré referencia a las fases de estudio y a la fase de prueba en cuarto lugar hablaré sobre la forma habitual de evaluar la memoria implícita aquí haré referencia al priming de repetición en quinto lugar hablaré sobre los motivos que han impulsado el interés en el estudio de la memoria implícita es decir qué es lo que ha llevado a los investigadores a a explorar este tipo de memoria. En sexto lugar, hablaré sobre algunos enfoques que intentan explicar la memoria implícita. Principalmente, haré referencia a dos teorías. La primera es la de los sistemas de memoria y la segunda es la teoría de la transferencia de procesamiento apropiado. Bueno, ahora vamos a empezar con el concepto o la definición de qué es la memoria implícita. La memoria implícita es un tipo de memoria a largo plazo que está relacionada con las habilidades para realizar una actividad. El contenido de esta memoria se recupera de una manera inconsciente, es decir, sin conciencia. Y como ejemplo de eh, actividades que realizamos utilizando la memoria implícita, podría mencionar eh, conducir un coche, montar a bicicleta, estos, estas actividades eh, una vez aprendidas las realizamos de una manera automática eh, no somos conscientes a la hora de recuperar esta información eh, por otro lado eh, este tipo de memoria implícita se, se ha evaluado con pruebas indirectas es decir eh, pruebas en las que no hay conciencia de recuperación de esta información Posteriormente eh, retomaré este punto sobre la forma de evaluar esta memoria. Ahora pasamos a un concepto muy relacionado con la memoria implícita, que es el concepto de priming. El priming se refiere a la influencia de un estímulo presentado previamente en el desempeño de este mismo estímulo presentado posteriormente o también de un estímulo similar es decir esta influencia que tiene el haber visto o al haber percibido este estímulo previamente en la mayor parte de estudios relacionados con el priming se ha utilizado la visión como método de presentación del estímulo eh, aquí quisiera aclarar que el priming generalmente produce un efecto facilitador pero también hay que ser conscientes de que también se produ puede producir un priming inhibitorio o negativo es decir aquellas situaciones en las que el haber estado en contacto con un determinado estímulo previamente se va a reflejar negativamente en nuestra actuación posterior con este mismo estímulo ahora pasamos a comentar el paradigma más utilizado para el estudio de la memoria implícita eh, el paradigma que más se ha utilizado es el llamado estudio-test, que consta de dos fases. Por un lado tenemos una fase de estudio y por otro lado tenemos una fase de prueba. Eh, para explicar un poco estas dos fases utilizaré eh, una prueba denominada identificación de palabras, que es una prueba utilizada para evaluar la memoria implícita. Se trata de un tipo de prueba verbal. ¿Qué haríamos en el caso de aplicar esta prueba bueno en la fase de estudio que sería la primera parte de este paradigma lo que haremos es presentar palabras visualmente de una en una en la pantalla del ordenador durante unos milisegundos le presentaremos estas palabras al participante del experimento y posteriormente en la fase de prueba que es la siguiente fase de este paradigma volveremos a presentar las palabras presentadas en la fase previa pero en esta ocasión las palabras aparecen entremezcladas con otras palabras nuevas es decir añado nuevas palabras a las que ya había presentado previamente en este caso se pide a los participantes que de manera incidental identifiquen las palabras presentadas previamente con la dificultad añadida de que las palabras que aparecen en esta fase están entremezcladas con unas palabras nuevas eh, aquí el concepto de incidental se refiere a la, a la situación en que no hemos eh, en la fase previa cuando el participante estaba observando las palabras eh, no se le solicita que recuerde o que memorice nada eh, no se le da ninguna indicación eh, cosa que sí se hacía en los experimentos relacionados con la memoria explícita sí que se daban indicaciones de la información que debía recordar posteriormente en este caso no se le da ninguna indicación el participante no sabe qué tipo de pregunta o en qué se le va a evaluar posteriormente entonces eh, eh, Aquí lo que se intenta ver es que eh, realmente lo que va a recordar eh, será de una manera implícita de una manera inconsciente porque no se le han dado instrucciones en referencia a esta prueba de identificación de palabras eh, la interpretación de los resultados de esta prueba eh, se hace de la siguiente manera si las palabras presentadas previamente se perciben más rápidamente y con menor número de errores eh, se entiende o se llega a la conclusión de que se ha producido el fenómeno de priming de repetición es decir se ha producido esta facilitación por haber estado expuestos a estos estímulos previamente en referencia a la forma habitual de evaluar la memoria implícita esta se ha realizado por medio de la existencia o no del priming de repetición el priming de repetición es un fenómeno en el que la presentación de determinados estímulos produce mejor actuación cuando vuelven a presentarse después de un cierto tiempo estos mismos estímulos que en pocas palabras es lo que hemos comentado anteriormente en el paradigma más utilizado el ejemplo que hemos dado sobre la identificación de las palabras eh, es una situación de priming de repetición ahora voy a pasar a comentar un poco los motivos que han impulsado el interés en el estudio de este tipo de memoria en el estudio de la memoria implícita aquí tenemos que por un lado la memoria implícita se mantiene intacta en algunos pacientes amnésicos es decir pacientes que presentan amnesia y que han perdido la memoria episódica, es decir eh, aquellos recuerdos de, de su historia personal eh, pueden recordar eh, habilidades, no, por, por ejemplo, pueden seguir recordando cómo conducir un coche, pero por otro lado no recuerdan hechos o eventos relacionados con su historia personal. Esto es lo que nos dice eh, este este punto, y esto ha suscitado mucho interés en los investigadores porque nos hace pensar que existen diferentes tipos de memoria. De aquí el gran interés en querer estudiarlos y profundizar en ellos. Por otro lado, la memoria implícita se mantiene con la edad. Esto es lo que se ha visto en algunos eh, estudios. Eh, es un efecto bien conocido que con la edad, la memoria episódica, es decir, estos recuerdos de la historia personal, decaen. Pero eh, esta parte eh, de memoria implícita, montar en bicicleta, conducir un coche, eh, por ejemplo, las personas que tocan un instrumento musical, ¿no?, estas eh, habilidades se mantienen con la edad no se pierden entonces esto también es algo que ha, ha llamado la atención de los investigadores y les ha motivado a estudiar la memoria implícita por otro lado eh, estudios realizados eh, sobre la memoria implícita en personas con déficit cognitivo leve o en las primeras fases de la enfermedad del alzheimer en estos casos se ha visto que la memoria implícita se encuentra bastante preservada y para finalizar con estos motivos que han impulsado el interés en el estudio de esta memoria tenemos que el priming se produce para estímulos presentados en diferentes modalidades sensoriales en la visión en la audición y también eh, en el tacto aunque ha sido en, me, en menor medida estudiado el tacto también hay eh, estudios que demuestran que también se produce el priming en esta modalidad sensorial para finalizar voy a comentar algunos enfoques que han intentado explicar el funcionamiento de la memoria implícita. Aquí tenemos principalmente dos eh, posturas. En primer lugar, la teoría de los sistemas de memoria y en segundo lugar, la teoría de la transferencia de procesamiento apropiado. Vamos a comenzar con la primera teoría, que es la de los sistemas de memoria en este caso es una postura defendida desde la neurociencia esta postura intenta relacionar la ejecución de las tareas conductuales con las estructuras y procesos neurales subyacentes es decir intenta eh, verificar o comprobar qué partes del cerebro se activan cuando se realizan estas tareas conductuales uno de los resultados experimentales que apoya esta teoría es el hecho de que los pacientes con amnesia que han perdido la memoria episódica como consecuencia de lesiones producidas en el sistema temporal hipocampal tienen intacta su memoria implícita y el aprendizaje procedimental es decir este aprendizaje de habilidades aquí lo que se refiere es que eh, estos pacientes amnésicos es decir con amnesia eh, que han perdido esta memoria episódica, esta memoria relacionada con su historia personal, pueden eh, o tienen intacta la memoria relacionada con habilidades, es decir, la memoria implícita. Y por otro lado, vamos a pasar a la teoría de la transferencia de procesamiento apropiado, que es otro enfoque que intenta explicar la memoria implícita. Aquí lo que nos dice es que la memoria episódica... Eh, distingue entre procesamiento conceptual o procesamiento semántico basado en el significado pero la memoria implícita está guiada por los datos de carácter perceptual y presemántico es decir eh, aquí lo que nos intenta mostrar es esta diferencia en los procesos que se utilizan en la memoria episódica y en la memoria implícita para la memoria implícita eh, lo que nos intenta explicar es un procesamiento menos profundo es un procesamiento guiado por los datos eh, de tipo perceptual para este enfoque de la transferencia de procesamiento apropiado la memoria será mejor cuando los procesos psicológicos puestos en marcha durante la recuperación Coinciden con los puestos en marcha durante la fase de estudio. Esto lo que nos hace ver es que este enfoque se basa en los procesos, en los procesos que se utilizan en cada tipo de memoria. Bueno, aquí termino este breve recorrido por la memoria implícita.